Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos dar movimiento a los objetos. El movimiento es un punto básico y central dentro de, de cualquier animación o videojuego, por lo que vamos a destinar un par de videos a mostrar distintas formas de realizar y controlar movimientos. Comenzaremos con el movimiento horizontal en línea recta. Vamos a dibujarle un piso al fondo. Perfecto. Sobre ese fondo se va a mover nuestro objeto. Entonces, sobre ese piso. La forma más sencilla de dar movimiento es mediante el bloque de instrucción mover 10 pasos. Podemos cambiar el valor indicarle que dé, por ejemplo, 50 pasos o incluso 100 pasos. Como podemos ver, el objeto se sale de escenario. Para que el objeto no salga de escenario, podemos usar la instrucción rebotar en el borde. Vemos que no sale de escenario, pero que cuando vuelve en sentido contrario queda patas para arriba. Debemos cambiar el estilo de rotación en el objeto y ya no tendremos este problema. Como vemos, ahora no está pata para arriba, sino que se mantiene de la misma forma. Vamos a volver a poner 10 pasos. Y vamos a ver una forma de darle como un movimiento más realista. En este caso, este objeto o sprite tiene dos disfraces. Si nosotros intercalamos entre esos dos disfraces, podemos eh, darle un aspecto como que camina. Para ello vamos a ir a apariencia. Y vamos a usar el bloque siguiente disfraz. Entonces, se va a mover 10 pasos y va a pasar a otro disfraz. De esta forma el objeto, el gatito, camina. Pero ¿cómo podemos darle un movimiento permanente para que parezca más realista aún? Para ello debemos ir a la estructura de control y usar el bloque por siempre de esta manera nuestro gato corre al presionar bandera sirve para indicarle que cuando presionemos la bandera comience a ejecutarse el programa para detener la animación lo apretamos aquí pero supongamos que no queremos que el gato corra sino queremos darle un movimiento un poco más lento entonces para ello vamos a volver a la estructura de control y vamos a usar el bloque esperar. Demasiado lento, ¿verdad? Vamos a ponerle 0.2 segundos. Para que no espere tanto tiempo y camine más rápido. Ahora sí, nuestro gato está caminando de una forma bastante realista. Podemos darle un par de colores al escenario para que quede un poco más vistoso. Por ejemplo, le podemos poner un cielo y le podemos poner un pasto. Y ahora sí, tenemos una animación de movimiento de un objeto en forma horizontal bastante realista. Para guardarlo realizado, vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto. Se va a llamar movimiento 1. Y vamos a descargar el archivo a la computadora. La extensión del archivo es S2B, es una extensión propia de Scratch. Esto nos permitirá volver a cargar el archivo en eh, otra máquina o, o de forma online y poder seguir trabajando con él mismo. De esta forma hemos visto cómo realizar movimiento horizontal. También hemos visto cómo transformar el fondo y cómo guardar el archivo para poder, poder seguir trabajando con él. Nos vemos en la próxima lección. Si te gustó este video, puedes darle me gusta. No olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres Scratch en YouTube. Y también puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Talleres Scratch.